¿Está libre? Sí, creo que está libre, puedes sentarte. Oye, puedes sentarme, por favor. Oye, puedes sentarme, por favor. Mírales. Todos extranjeros. Se creen con el derecho de todo. Vienen a quitarnos el trabajo y las ayudas. Sí, sí, se lo llevan todo. Tienen más ayudas que nosotros. Ya te digo, vienen aquí a perarse la vida padre y a disfrutar de nuestros impuestos. Es verdad. Si es que no pegan el palo a la guayala. en cuanto bajan de la patera, le dan de todo. Y a nosotros, los españoles, de nada. Ellos vienen a quedarse con nuestro trabajo, con el mejor empleo. Y los jóvenes de España, en paro. Si es que nos están quitando el trabajo. ¿Pero qué dices. Yo llevo aquí una hora esperando. Es cierto de que los jóvenes no tengamos trabajo en España. A ver si me toca ya y me voy. Siempre la misma historia, yo no soy extranjera. Yo he nacido aquí, tengo mis estudios y estoy en paro. ¿Se creerán que no les entiendo? Ojalá pudiera decirles algo. Otra vez el mismo trabajo. ¿Qué remedio? Tendré que cogerlo madrugada a las seis de la mañana ocho horas seguidas casi sin descanso. Me gustaría poder tener un trabajo como todo el mundo y luego descansar a mi casa tranquilamente. tranquilamente. A mi país he estudiado mucho. Cuando llegué en España pensé que mi vida sería mejor. He forzado mucho y desde llegué he hecho muchísimos cursos. Panadería, cocina, electricidad y no sé qué más hacer de verdad. A veces pienso en volver a África con mis amigos y con mis, mis familias. Pero ¿por qué dicen eso? Yo también soy extranjera, pero como soy europea paso desapercibida. Qué injusto que estas personas tienen que pasar por esta situación solo por el color de su piel. No sé qué decir. Sí, creo que están libre, puedes sentarte. Oye, puedes sentarme, por favor. Mírales, todos extranjeros se creen con el derecho de todo. Vienen a quitarnos el trabajo y las ayudas. Entiendo tu situación. Es muy duro no encontrar trabajo. Estamos todos los jóvenes igual. Pero él no tiene la culpa de que tú no encuentres empleo. Ellos se llevan siempre los peores trabajos y cobran la mitad que los españoles. Y lo de las ayudas tampoco es cierto, porque solo el 10% de las personas extranjeras recibe ayudas por desempleo. Ya, ya, pero vienen a pegarse la vida padre y a disfrutar de nuestros impuestos. ¿De dónde has sacado esa información? Los inmigrantes han aportado mucho a las arcas públicas. Gracias a ellos, ha disminuido el déficit de la Seguridad Social para pagar las pensiones. Ah, pues no lo sé. Pero pretenden aquí encontrar trabajo, sin tener estudios. Yo he estudiado de derecho, y aquí estoy, en la cola del paro. Luego que los jóvenes de España no tenemos trabajo, normal, nos lo quitan ellos. Pero me imagino que tú estarás buscando trabajo de lo tuyo, ¿no? Hombre, claro. Para eso he estudiado. Claro, y ellos también. Lo que pasa es que muchas veces no los pueden convalidar en España. Y además, piensa en los trabajos que realizan las personas inmigrantes. El campo, cocina, atención a la dependencia... Son los trabajos que los jóvenes españoles no queremos. ¿O tú quieres trabajar en eso? Eh, pues... no, la verdad. Ahora que lo pienso, tienes razón. Siempre trabajan en trabajos muy duros, que el resto de jóvenes no queremos. Lo que tarda la cola, ¿eh? Yo llevo aquí una hora esperando. Me imagino que vendremos todos a lo mismo. A ver si encontramos algo. Que tengáis suerte. Sí, a ver, a ver si hay suerte. Yo ya estoy harto y desesperado. No me cojo a ningún lado y estoy cansado de trabajar en el campo. Sí, yo también voy a probar suerte. He hecho un curso de cocina, a ver si puedo colocarme en algún sitio. Yo soy griega y acabo de llegar a España. He estado aquí como voluntaria europea. Me encanta España. También estoy buscando algo de trabajo para quedarme mientras estudio un máster.